A mujer está para ti.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 Lo que simplemente quieres ver crecer Y yo quiero ver crecer a mis hermanos de eh, República Dominicana Como ellos nos quieren ver eh, crecer a nosotros Hermano, tu, tu, tu proyección como artista Yo lo, lo veo como desde de lo más grande Gracias un, un, pilar, un pilar en un futuro te veo Gracias, ¿Cómo tú vas a saber manejar ese tipo de cosas? Porque tú sabes que la fama a veces nos no distrae Claro que sí, pues mira, yo tengo un excelente equipo de trabajo Que, que siempre está día a día conmigo Enseñándome los valores y, y al igual que mi familia que desde el principio me apoyó y creo que, que eso es lo más real que tengo, que siempre me inculcaron buenos valores. So, con eso voy a poder manejar todo lo que venga por ahí, papi.